Gracias, presidente. Eh, señorías, voy a empezar contestándole a la senadora Iparra Aguirre, del PNV. Eh, a ver, yo creo que se trata de un problema de, bueno, de desconfianza en, a ver, en ese precepto de solidaridad interterritorial. Yo creo que la, la base es la prioridad de los derechos humanos. El punto dos eh, siempre tiene en cuenta, la, la, en colaboración con las comunidades autónomas, nunca, nunca se puede dar un paso sin esa, ese respeto eh, a, las, a las competencias de las comunidades autónomas, pero también de las personas implicadas, en este caso, las personas sordas. Al ser una ley estatal, la Ley 27-2007, que actualmente hoy por hoy no se está cumpliendo, hay situaciones muy dramáticas en muchas comunidades, por ejemplo en Canarias, conozco muy bien las situaciones. Eh, las tengo muy cercanas. En Andalucía es una eh, situación eh, insostenible, con la precarización del servicio, eh, que está a punto de desaparecer. Hay situaciones en muchas comunidades autónomas que la situación es insostenible. Eh, lo que se pide es un desarrollo de ese decreto, de ese Real Decreto, de esa ley que llevamos diez años esperando y que se priorice la atención en el ámbito educativo a la hora de... que se haga hincapié ¿no? en el desarrollo de ese, de ese Real Decreto. No sé si le he contestado, señora senadora Iparraguirre pero bueno, eh, partimos de esa confianza ¿no? entre territorios para paliar este, este, esta situación. Con respecto al resto de, de grupos, eh, agradecer su, su apoyo y su colaboración. Cuando hablamos de falta de comunicación, de aislamiento, eh, es a veces muy difícil de imaginar el cómo eh, te puedes... Eh, construir ¿no? y desarrollar eh, cuando está sometido a ese aislamiento. Por lo tanto, les agradezco muchísimo que hayan dejado de lado esas ideologías, nos hayamos puesto de acuerdo y que eh, hagamos de este espacio un foro de visibilidad y de sensibilización con respecto a esta problemática. Me gustaría acabar diciendo, me gustaría recordar a un catedrático, Ángel Herrero, de la Universidad de Alicante, eh, recientemente fallecido, e eh, impulsor de la Biblioteca de Signos, de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Ángel Herrero decía, me gustaría acabar con una frase suya, es eh, famoso por sus investigaciones de la lengua de signos, decía que la lengua de signos es más que una lengua materna, es una lengua fraterna porque no hay lengua eh, como la lengua de signos que, que cumpla esa pre, eh, tanto como esta lengua la predisposición del ser humano a la comunicación. Y a esa frase me gustaría añadir que la lengua de signos, aparte de ser fraterna, también es una lengua de signos subversiva y reivindicativa. Y eh, con la lengua de signos sí también podemos presentar batalla. No alzaremos la voz, pero sí que alzaremos las manos. Muchísimas gracias por el apoyo a esta moción, consecuencia de interpelación. Y ya está, ahí lo dejo. Muchísimas gracias, señorías. Gracias, senadora Lima.